La letra C, conocida como copyright, significa todos los derechos reservados, esto es, pide permiso. La gran C protege a los propietarios de derechos de autor y nos comunica además quiénes son sus dueños. En el instante en que creas un artículo y lo salvas, en el segundo en que tomas una fotografía, al escribir una canción, cuando dibujas un garabato en un papel, tu creación adquiere derechos de autor, aunque la gran C no la veas por ningún lado. Para ello fue creado Creative Commons, una organización sin ánimo de lucro que permite a autores y creadores compartir voluntariamente su trabajo, entregándoles licencias que ofrecen algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. La C es un semáforo en rojo y significa todos los derechos reservados. Sin embargo, las dos C son un semáforo en verde y significa algunos derechos reservados. La doble C no pretende competir con la C de copyright, sino complementarla. Las siglas doble C te indican que la obra ha sido respaldada con alguna licencia y la podemos identificar con los siguientes iconos: Atribución o reconocimiento. Quiere decir, les permite a otras personas copiar, distribuir, mostrar y reproducir tu obra con derechos de autor y las obras derivadas que estén basadas en ella. Únicamente si reconocen tu mérito. No comercial, quiere decir, le permites a otras personas copiar, distribuir, mostrar y reproducir tu obra y las obras derivadas que estén basadas en ella, únicamente con fines no comerciales. Obras no derivadas, quiere decir, les permites a otras personas copiar, distribuir, mostrar y reproducir únicamente copias exactas de tu obra y no obras derivadas que estén basadas en ella. Compartir bajo la misma licencia, quiere decir, les permites a otros distribuir obras derivadas, únicamente con una licencia, idéntica a la licencia que rige tu obra. Estos iconos tienen distintas combinaciones, haciendo un total de seis licencias. Número 1. Reconocimiento. Número 2. Reconocimiento, obras no derivadas Número 3. Reconocimiento, obras no derivadas y no comercial Número 4. Reconocimiento y no comercial Número 5. Reconocimiento, no comercial y compartir bajo la misma licencia Y número 6. Reconocimiento y compartir bajo la misma licencia Frecuentemente usamos videos, imágenes, música o texto Así que debemos saber la manera de utilizarlos dándole el crédito al autor. Visita la página Creative Commons México e infórmate.